Hola, esta es una recopilación de varias fuentes sobre la transmisión por aerosoles del coronavirus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Todas las fuentes están escritas más abajo en las, en las referencias. Primero vamos a ver una revisión general de qué son los aerosoles y cómo se transmiten. Luego vamos a ver cómo se transmiten en los autos, la equivalencia con el CO2, el dióxido de carbono. Luego vamos a ver medidas preventivas, como usar bien la mascarilla, cómo herer los ambientes. Este video es un poco largo, pero ustedes pueden ver los primeros cinco minutos para tener una vista general. Adelante. Cuando respiras, hablas, gritas, toses o estornudas, expulsas hasta 300.000 partículas de dos tipos. Los aerosoles, con un tamaño inferior a 100 micras, que pueden permanecer suspendidas en el aire, y las gotas de más de 100 micras que caen rápidamente a distancias inferiores a 2 metros y se depositan en las superficies. Ambas provienen de nuestros fluidos respiratorios y están compuestas por agua, proteínas, sales, saliva y también por el coronavirus, si estamos contagiados. Los aerosoles son la forma más probable de transmisión de la COVID-19. Infectan por inhalación a corta y a larga distancia, y se pueden mantener en el aire desde unos minutos a horas, diluyéndose con un comportamiento parecido al humo. En el exterior se dispersan fácilmente a la distancia de dos metros. Sin embargo, en interiores, si no hay buena ventilación, pueden alcanzar mayores distancias. ¿Qué medidas preventivas podemos adoptar para reducir la probabilidad de transmisión aérea por aerosoles? Realizar el máximo de actividades en el exterior, ya que los aerosoles se dispersan más fácilmente y la acción de los rayos ultravioleta del sol inactiva el virus. Respetar distancias interpersonales de al menos 2 metros. A más distancia, menor probabilidad de respirar el aire exhalado de otra persona. Llevar las mascarillas bien ajustadas. En principio, en exteriores, con estas tres medidas, el riesgo estaría en la mayoría de ocasiones controlado. ¿Y qué podemos hacer en interiores? Intentar que las condiciones se parezcan a las del exterior. Si reducimos el aforo, evitamos aglomeraciones y podemos mantener una distancia interpersonal. Si aumentamos la aportación de aire exterior por la ventilación mecánica o natural, evitamos largas exposiciones y nos moderamos al hablar o estamos en silencio, reduciremos la exposición a aerosoles. Realizar una correcta higiene de manos también es necesaria. ¿Por qué incidimos en una adecuada ventilación? Un sistema que garantice un caudal de aire limpio eliminará los aerosoles, diluyéndolos y extrayéndolos al renovar el aire del interior por el del exterior. ¿Y si no es posible o es insuficiente? Recurriremos a la ventilación natural, abriendo ventanas y puertas. Se aconseja comprobar su eficacia midiendo el CO2 del interior. Cuando no sea viable o suficiente, se utilizarán equipos portátiles con filtros EPA y, como último recurso, equipos de luz ultravioleta para tratar el aire en los conductos de impulsión. El uso obligatorio de las mascarillas, autofiltrantes FFP2, quirúrgicas o higiénicas ayuda a evitar que nos contagiemos nosotros y a los demás. Todas las mascarillas protegen en mayor o menor medida, lo que varía es su eficacia, siendo mayor la de las autofiltrantes FFP2 si se ajustan bien. ¿Por qué es muy importante el ajuste con la cara? Porque evitaremos respirar aire sin filtrar. Esto solo se puede garantizar con las FFP2, con las quirúrgicas e higiénicas es más limitado, aunque su uso en combinación con otras medidas es adecuado en la mayoría de las situaciones. Para prevenir la transmisión y el contagio de la COVID-19, lo más importante es la combinación eficaz de las medidas preventivas necesarias en cada situación. Como ustedes vieron, es la primera introducción, el asunto de los aerosoles se ha visto desde el año pasado, desde los meses de febrero y marzo. Por ejemplo, que hay un reporte de una, de una revista este, de científica en, en un restaurante chino, donde se ve es, la distribución de las mesas de unos comensales. Luego, fíjense, el comensal en una de las mesas llegó a infectar a varios comensales de otras. Entonces eso ya significaba que había transmisión por aerosoles. Ha habido casos, por ejemplo, en los cruceros este, también, que personas que han estado encerradas por varios por varias semanas fueron, llegaron a estar infectadas. La única explicación es que el coronavirus había llegado hacia sus camarotes por medio de los aerosoles. Veamos ahora qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se tiene una, una, una, una aula llena de, de escolares. Eh, qué es lo que ocurre con el aire, con la circulación del aire. Es necesario que estén distanciados. Aún cuando estén distanciados, fíjense cómo se, en la imagen, cómo se, este, se dispersa la, la, el Bye. <laughs> Veamos ahora qué es lo que ocurre cuando este, existe una infección en una aula de clases. Una aula pandémica está llena de estudiantes, pero cuando se distribuye la, la concentración de estudiantes, por ejemplo, a una distancia de dos metros entre los estudiantes, fíjense cómo se distribuye el flujo de aire en azul. Aún en este caso, si, si llegara a ser un tuviera un estudiante infectado, fíjense cómo se distribuyen los aerosoles en la clase si es que no tuvieran las ventanas abiertas. Para evitar eso es necesario tener una, las ventanas abiertas. En este caso se si observa solamente con una ventana abierta ya hay disminución de los aerosoles contaminados en el, en el ambiente. Esto es muy importante para para esta simulación nos muestra de cómo es importante la ventilación. Luego podemos ver los efectos de del, del, la contaminación en un auto cerrado. Fíjense, si está encerrado este, es necesario que circule el aire, si no... Luego de unos 10 o 15 minutos, el aire va a estar contaminado porque va a estar re respirando el aire de la otra persona y pueden llegar a infectarse. Es necesario tener ventilación, ventilación continua en los ambientes cerrados donde hayan personas, donde haya circulación del aire en todos los niveles. Fíjense aquí en esta figura, cómo cuando se cómo cuando se abren las ventanas, disminuye las la concentración de dióxido de carbono, medidas en partículas por millón, este, y es necesario tener un, unos niveles muy bajos de este, del CO2 como una medida indicativa del aire que está siendo respirado en ese ambiente. Es necesario eso en todos los ambientes cerrados, sea en bares, en restaurantes, en, en aulas, en oficinas. Ahora veamos las medidas de transmisión preventivas, usando las mascarillas y la ventilación de interiores. Ahora veamos las medidas preventivas, mascarillas, ventilación de interiores, de un tomado... Toma, Ahora veamos las medidas preventivas, mascarillas y ventilación en interiores tomados de un video de Javier Ballester. Ahora veamos las medidas preventivas, mascarillas y ventilación en interiores tomados de un video de Javier Ballester. Bueno, frente a los aerosoles, pues eh, ya sé, las que conocemos las revisaremos eh, ahora mismo, distancia, mascarilla, ventilación y filtrado. Y una nota ahí que no comentaré más, pero... Eh, Uh, otras medidas de prevención son reducir los efectos que aumentan el riesgo. Uno es el tiempo de permanencia. Entonces, al final el riesgo se evalúa, uh, hay evaluaciones de riesgo, se están haciendo eh, bueno, pues una serie de cálculos de probabilidad de, de contagio, suponiendo que hay una, una persona en la habitación, etcétera, Y todo eso se basa en evaluar la cantidad de aerosoles que uno en el tiempo de permanencia va a inhalar. ¿De acuerdo? Entonces, se habla del quantum, la cantidad de aerosoles, perdón, de virus que uno debería de inhalar para que se contagie, que puede ser varios cientos de, de virus. Uh, entonces, bueno, pues eh, hay toda una serie de, digamos, de hipótesis que permite estimar cuántos virus has inhalado en una cierta situación. Bien, la cuestión es que si estás el doble de tiempo, inhalas el doble de virus. Con lo cual, el tiempo de permanencia es un factor de riesgo. ¿De acuerdo? Es decir, doble tiempo es, no exactamente, pero tiende a, a, a, a duplicar el riesgo. De forma que una medida de prevención es reducir el, el tiempo de permanencia en un sitio donde a, puede haber riesgo de contagio. Y otro es hablar, gritar, cantar. Hay una recomendación que ahora se está extendiendo para autobuses por ejemplo, y es pues, intentar no hablar, ah, porque emitimos aerosoles cuando respiramos, cuando hablamos, gritamos, etc. Pero cuando respiramos solamente, ah, la cantidad de aerosoles que se emite es mucho más baja. Si hablamos puede ser 10 veces, 20 veces, si gritamos o cantamos, puede ser 50 veces. Es decir, si todas las personas en una, en, una, en una habitación estuviesen cantando, el riesgo se podría multiplicar por 50, digamos, respecto a si solamente estuviesen respirando. Con lo cual, pues una medida de prevención es, bueno, pues este, este tipo de cosas, ah, imaginaos un autobús, por ejemplo, que ahora es, hay esa recomendación, si todo el mundo estuviese hablando, se multiplicaría por 10 o por 20. ¿De acuerdo? Bueno, pues una medida muy sencilla pues permanece, permanecer en silencio reduce todo eso el riesgo, ¿de acuerdo? No hablaré más de esto, pero que sí que son medidas al final tan importantes como las demás, porque uh, puede multiplicar por un factor de varias veces el riesgo, si se está mucho tiempo, si se está eh, gritando o cantando. Um, medidas de prevención. Una es la distancia. Uh, la distancia es eh, siempre, eso lo sabemos desde hace tiempo, nos hablaban de los seis pies o de los de dos metros, uh, pero siempre pensando esa distancia, pensando, en que el riesgo está en las gotículas que proyectamos cuando estamos cerca de alguien y que le pueden impactar en la cara. Bueno, Ese, ese mecanismo parece que no es importante, pero aún así la distancia es importante porque, como se ve en la, en la animación esta que, que seguramente estáis viendo, la concentración de lo que emitimos es mucho más grande cerca de la persona. ¿de acuerdo? Eh, si estamos a 5 metros, bueno, el, el símil del humo que se maneja es, es muy válido para esto, cerca del fumador, si estamos justo enfrente y nos echa el humo a la cara, bueno, pues nos va a molestar mucho, si estamos a 5 metros nos llegará, pero molestará mucho menos, con lo cual la distancia ese, permite reducir muy rápidamente el riesgo de contagio porque la concentración de lo que respiramos es, es mucho más reducida. Y también, bueno, abajo también eh, uh, completa lo anterior, eh, abajo se ve, es una simulación que ha hecho un colega, un compañero, de, uh, de lo que es el flujo dentro de un aula. Los puntitos que se ven serían cabecitas, en la mesa del profesor, etcétera, y ahí uh, se supone que es la zona roja, se supone que es una persona que está contagiada y entonces eh, los colores dan, darían el riesgo de contagio uh, de las personas que hay alrededor. Entonces ya veis que la zona de riesgo es la que está justo situada alrededor de la persona. Uh, si la ventilación es correcta, y en este caso lo era, muy rápidamente eh, ese riesgo se diluye porque los aerosoles se diluyen mucho. ¿de acuerdo? Entonces, la distancia es importante por eso, porque cerca de la persona el, el riesgo aumenta. Y por los mismos motivos es necesaria la, la uh, distancia también en exteriores y como se ve abajo, aunque el espacio esté bien ventilado, uh, globalmente puede estar bien ventilado, pero justo al lado de la persona, es inevitable que haya más concentración. ¿de acuerdo? Bueno, con lo cual la distancia pues, eh, es algo que siempre hay que respetar. Las mascarillas es eh, otro factor y además las mascarillas es que cumplen muchas funciones y tal vez mascarilla es algo tan básico que todos ya eh, somos expertos en mascarillas, pero hubiera estado muy bien que desde el principio nos hubieran contado unas pocas cosas porque hubieran hecho que todo hubiera sido más eficiente. Las mascarillas cumplen distintas funciones, eh, ya sabiendo que los aerosoles son el problema y también, bueno, pues, uh, si alguien estornuda, uh, todo esto se, se amplifica porque son, emite mucho más aerosoles y también pues, emite gotas más gruesas. ¿no? Entonces, eh, hace varias cosas. Por una parte, como se ve en el vídeo, uh, ahí se ve una persona que está bueno, hablando, parece, uh, emite una serie de, bueno, de gotículas que van de, de aerosoles que van al ambiente. En el resto de casos, llevan distintas mascarillas y se ve que el alcance de lo que emite y el grado de dispersión que tiene el ambiente es mucho más reducido. Aparte de que la mascarilla, evidentemente, reduce lo que se emite, la dispersión en el ambiente es, digamos, la zona de influencia es mucho más reducida. ¿De acuerdo? Con lo cual, las de válvula, que están a la derecha, no reducen el alcance ni la dispersión ni reducen la emisión de aerosoles. Entonces, hace ya meses que yo envié alguna, alguna comunicación, algún periódico diciendo que las tenían que prohibir. Y efectivamente hace, hace un tiempo las prohibieron, porque claro, eso protege sin alas, pero ah, la protección es en, en, las dos, en los dos sentidos. Se trata también de que el que esté contagiado no imita al exterior y la válvula lo, lo saca todo, con lo cual eso está muy bien cuando hay un doctor que se tiene que proteger de un ambiente contaminado o una cierta situación una, en una industria, pero cuando uno es el contagiante, pues eso no se puede permitir y bueno, pues eh, parece que finalmente ya está prohibidas en algunos ámbitos y restringidas en, en general. Y, evidentemente, pues reducen la, la inhalación, ¿no? Nos protegen de lo que... Uh, es un filtro en ambos sentidos, es decir, limita lo que sale fuera y limita lo que inhalamos desde fuera. También es bueno tener una... Idea básica de lo que se, de cómo funcionan las eh, mascarillas uh, porque nos permite entender bueno, pues, por qué son mejores o peores unas u otras. Una mascarilla no es un colador, no es un tamiz, no es algo que tenga fibras muy juntas de forma que se atascan ahí las partículas o los suelos que circulan. No es así. La imagen de la derecha es una representación mucho más realista de cómo funciona la mascarilla. Una mascarilla es una maraña de fibras donde las partículitas, que serían las amarillas que queremos retener, caben perfectamente. Tienen espacios muy amplios, únicamente que hay mecanismos que hacen que choquen o que se queden atrapados en las fibras, de acuerdo, de manera que ah, no cualquier cosa sirve, sino que tiene que ser digamos, una maña de fibras que sea eficiente, de acuerdo, porque si no, eh, se escaparán. Aún así, pues, eh, como se puede ver, las partículas, pues, eh, llega a la primera capa, se puede escapar, pero tal vez en alguna de ellas será atrapada y la cuestión es eh, globalmente pues, eh, cuál es la eficiencia de retención de las mascarillas. Ah, de forma que le, aquí se ve, en la, en la parte baja, veis una imagen de lo que sería una imagen a microscopio electrónico de lo que es una mascarilla real, y no son más que una maraña de fibras muy finas, porque cuanto más finas mejor funcionan, y son muchas capas, es decir, las partículas pueden escapar de la primera fibra, pero tiene que haber suficientes capas para que globalmente la eficiencia sea suficientemente buena. Las mascarillas tienen un comportamiento, y los filtros, la mascarilla es un filtro, Uh, tiene un comportamiento, digamos, muy peculiar, que, se, que no es malo conocer, y es que, uh, veis en el gráfico, es la, eficiencia de, la eficacia de filtración, de filtrado. Uh, de forma que, para partículas muy grandes, está muy cerca del 100%. Para partículas muy pequeñas, curiosamente, también está muy cerca del 100%. Y hay una zona, en el entorno de las eh, 0,3 micras, que es donde peor funcionan, por ejemplo, y es donde se ensayan. Precisamente, como es la zona donde se comportan peor, es donde se ensayan. Las famosas N95, se llaman 95... Porque midiendo en esa zona hay una eficacia de retención del 95%. Fuera de esa zona es superior, pero es la zona crítica y entonces se ensayan ahí. ¿De acuerdo? Entonces las FCP2, que son muy parecidas a las N95, pues tienen algo muy parecido al 95%. ¿Y el por qué? Si queréis como curiosidad, pero yo creo que también es, es útil, ¿por qué muestra ese, a, ese mínimo en esa zona? Bueno, pues a la derecha veis el, el esquema de las pelotitas. La, pelota, la pelotita negra sería la partícula del aerosol. La, el círculo azul sería una fibra, las, las eh, partículas más grandes digamos, son más torpes y chocan contra el obstáculo, tienden a chocar. Eh, por su inercia tienden a chocar, con lo cual las grandes son más fáciles de retener. Cuanto más pequeñas son, como se ve a la derecha en eh, la pelotita pequeña, son capaces de rodear el obstáculo. Con lo cual, pues las eh, partículas pequeñas, ah, desde el punto de vista de lo que se llama impacto inercial, ah, se atrapan muy mal. Sin embargo, en la zona de las partículas muy pequeñas ocurre que cuando las partículas son tan pequeñas, las moléculas del aire y de los eh, fluidos que siempre están en agitación son capaces de darle pataditas a, las, eh, a los aerosoles que ya se enteran y van a, moviéndose un poco de forma errática. Entonces cuando avanzan eh, de esa forma errática, como que son más eh, torpes y tienen más probabilidad de tropezar con los obstáculos. Entonces ocurre que las muy pequeñas tienen esa trayectoria errática y son más fáciles de atrapar con unas fibras que, aunque estén muy separadas, están ahí es como si fuese un bosque de, digamos, de troncos uh, y uno va caminando de forma errática con los ojos cerrados y, bueno, pues al final le tiende a chocar. ¿no? Eso ocurre con las más pequeñas. Entonces, las más pequeñas se retienen muy bien por difusión browniana, las muy grandes por impacto inercial y hay esa zona intermedia donde los dos uh, mecanismos son poco eficientes y es donde está el mínimo. Y por eso ocurre el mínimo ese ahí. ¿de acuerdo? Y así es como funcionan las mascarillas y así es como funcionan los filtros, los famosos filtros HEPA y otro tipo de filtros funcionan así. Aparte de algún efecto adicional porque pueden tener cargas electrostáticas. Ah, mundo de las mascarillas, eh, que, que os voy a contar, ya todos hemos, eh, lo conocemos mucho, pero tal vez alguna idea básica. Ah, las N95 tienen, están diseñadas y están ensayadas de forma que tienen la cantidad y el tipo de fibras necesarias para dar ese 95% de retención. Hay otras que son las eh, quirúrgicas, las eh, ah, ah, higiénicas, etcétera. Bueno, pues ahí se muestra un gráfico, ah, la curva roja, eso es de un tejido no tejido, ah, textil no tejido, ah, que son, bueno, pues eh, ah, una de las capas de las mascarillas, eh, ah, quirúrgicas, por ejemplo, no y da uh, por sí mismo el tejido, tiene ese digamos, el material tiene como un 70 y, pico, 70 y pico por ciento de capacidad de retención, que es bueno, lo que todos sabemos, eh, de acuerdo a la izquierda, eh, en la zona blanca se ve el aspecto que tiene, son muchas fibras blancas. Una tela, una microfibra, que vista uh, aparentemente es totalmente opaca, si la miras al microscopio, tiene agujeros, porque es una es, digamos, es, es un tejido, es una trama, y tiene un hilo, uh, tiene un, digamos, los hilos están tejidos y deja agujeros. Los agujeros, pues como se ve, son pueden ser de 150 micras, ahí caben perfectamente las, eh, los aerosoles, con la diferencia de que hay, aquí solamente hay una capa. La partícula que pasa por ese agujero está salvada ya. Consecuencia, la eficiencia es malísima. Uh, si se ve al, en el gráfico a la derecha, la curva verde indica la eficiencia de retención de esa tela. Esa tela, que un compañero, Yago Jiménez, lo midió porque tiene los equipos adecuados para eso y se ve que la eficacia de retención es un 10%. De forma que una tela, aunque la veamos muy tupida, si tiene esa trama y si tiene esos agujeros, sencillamente no funciona porque las partículas caben. Insisto, en, los, en las fibras de las mascarillas también caben, pero son muchas capas y esa es la gran diferencia. ¿de acuerdo? Con lo cual, sí que hay tejidos... Pues se habla de felpa, de ciertos tejidos que tienen digamos, una trama muy espesa y pueden tener varias capas, además, que funcionan bien. Pero cualquier tela no sirve. ¿vale? Y eso son cuestiones básicas para que... Bueno, alguien decía que una bufanda servía. No, una bufanda no sirve. Una bufanda nos quita lo grueso, pero las partículas pequeñas no, no sirve para nada, prácticamente. Y aquí se ve, pues, mascarillas que no lo son realmente. ¿eh? Y, pues, por lo que hemos comentado, es ese diente que no sirve. ¿eh? La de la izquierda a la derecha es una foto que salió hace mucho. Pues, bueno, es un adorno. no ese, no hace nada. La de, uh, la, de izquierda, la de la derecha es una redecilla que parece que está viendo un compañero de Yao Jiménez también. La Vio el microscopio, el microscopio lo que se ve es la trama que se ve ahí. Entonces, bueno, pues eh, vale, parece que sea un tejido uh, que sea suficientemente tupido, pero la mía es el microscopio y tiene todos esos agujeros. Solamente los aerosoles muy torpes van a dar contra el hilo y el resto pasarán por el agujero como si no hubiese nada. Luego las mascarillas, estas eh, transparentes que se ponen delante de la boca, bueno, sirven para no escupir y está bien como medida higiénica eh, para ciertas cosas, pero sobre el está absolutamente igual. Igual que si fuese un fumador, el humo no se va a quedar retenido, el humo va a salir ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues estas ideas básicas nos permiten ya razonar porque eso no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Y pues yo creo que se echa de menos que nos cuenten cosas básicas para que podamos pensar por eh, nosotros mismos, yo creo Ah, y la otra cuestión fundamental es el ajuste, que también, bueno, yo creo que ya es conocido, pero hace mucho que se, que se sabe. Uh, digamos, una mascarilla la ponemos delante uh, y la mascarilla en sí misma, pues ya sabemos que nos da cierta dificultad al hablar, porque, uh, al respirar, porque es una restricción al flujo. De forma que si tenemos huecos, el flujo tiende a escapar por los huecos, porque lo tiene mucho más fácil. Digamos, bueno, es pues un problema de mecánica de fluidos, vaya. Uh, ahí se ve en la gráfica, el, la curva de la derecha es una, una mascarilla quirúrgica puesta perfectamente con cinta a todo alrededor, es decir, no se puede escapar nada y da lo que debe de dar ese material en torno al 70% de retención, que es lo que da ese material uh, Sin embargo, esa misma mascarilla, razonablemente bien puesta como decía Yago que hizo las pruebas, puesta con buena voluntad, ahí se ve la foto de cómo la puso que está bastante bien puesta para los estándares que vemos por ahí, bueno, pues va a la mitad ¿de acuerdo? Y si está peor puesta, pues irá menos que la mitad, con lo cual pues se suele decir que el tipo de mascarilla no importa tanto como influye mucho más el cómo bien nos la ponemos. ¿De acuerdo? Una cirúrgica muy bien puesta puede ser tan eficiente como una FFP2 que no está muy bien puesta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo fundamental, porque ya veis que se puede reducir a la mitad o a la quinta parte fácilmente si la mascarilla la ya está puesta. Bien, pues es un medio de protección que tenemos a muy al alcance de la mano para protegernos nosotros y también para proteger a los demás. ¿De acuerdo? Uh, y, una vez que, digamos, ya el, uh, el aerosol está fuera, uh, está la dispersión. ¿Qué pasa en los interiores? Que es lo que, bueno, pues sobre todo en el invierno, preocupa más porque sabemos que si ventilamos muy bien, bueno, pues tenemos aire exterior en el problema. Eh, la forma de pensar, eh, en esto, los aerosoles, la, el flujo dentro de una habitación es realmente muy complejo, pero tenemos mucha experiencia, por ejemplo, con el, con el humo del tabaco y el humo son aerosoles. De hecho, si el humo no tuviese gotitas pequeñas, no lo veríamos. Sería transparente. Pero como tiene gotitas pequeñas, igual que las discotecas que ponen el humo para que se vean los, eh, las luces y los láseres, etcétera, bueno, pues eh, esas partículas nos ayudan a ver cómo se comporta. Y ya sabemos, pues eh, como decíamos antes, que está más concentrado de cerca del emisor y que, si hay fumadores en una habitación, me da igual que me pongan en una esquina. Si las ventanas están cerradas, vamos a respirar, a respirar muy, todos mucho, ¿de acuerdo? Ah, se ve abajo, bueno, una simulación que, que salió no hace mucho tiempo, si, ah, en, en algún periódico. Si uno está contagiado, los aerosoles que emite, al cabo de ciertas horas, hay tras cuatro horas dice, bueno, pues está en todos los sitios de la habitación. Es imposible esconderse, ¿vale? Entonces, para eso, pues las medidas de prevención son las que, ya sabiendo eso, pues podemos imaginar y se nos ocurrieran a todos, sin uh, si, aunque no nos lo dijeran. La primera es ventilar. Uh, y es lo que hacemos para ventilar pues, en una cocina o en un ambiente donde hay humo, ¿verdad? La ventilación puede ser natural, puede ser forzada, como se ve eh, arriba a la izquierda, con recirculación o sin recirculación, eso ya comentaremos. Y hay otra alternativa que es, si no se puede ventilar un purificador, un filtro que limite, que elimine, que limpie el, el ambiente de aerosoles. Y es lo que vamos a intentar a, repasar ahora mismo. En cuanto a la ventilación, hay, bueno, aquí pongo unas recomendaciones. Digamos, hay normas de calidad de aire, de rite, del de, mundo de los de riesgos de a, general trabajo, pues todo eso está estudiado. Únicamente que a, con, para Covid 19 las recomendaciones no coinciden exactamente con recomendaciones que venía viendo en algunos casos. Entonces, por ejemplo, una que, eh, a, que está propuesta por, en particular, ha salido de la escuela está de Harvard de a, Salud Pública, se habla de a partir de cinco renovaciones por hora. Ahora, por ejemplo, la OMS, que todavía no pronuncia la palabra aerosoles, sí que dice, sin embargo, a, que se a, ventile a una razón de seis renovaciones por hora. Bueno, que si no fuese por los aerosoles no tendría ningún motivo, pero bueno, lo recomiendan. Con lo cual, estamos hablando de a partir de cinco renovaciones por hora sería lo de Co Renovaciones por hora quiere decir cambiar aire que tenemos en el interior por aire limpio, que esté libre de los soles, por ejemplo, pues de la calle, que puede tener otro tipo de contaminantes, pero se supone que no tiene esos aerosoles que pueden infectar. Renovaciones por hora quiere decir cambiar cinco veces el volumen. A veces se interpreta, incluso en la prensa he visto titulares que dicen no hay que abrir cinco veces cada hora. No, no es eso. Es uh, un caudal suficiente para que, por ejemplo, si un aula tiene 100 metros cúbicos, tenemos que dar un caudal de de forma continua, pero a una razón de 500 metros cúbicos cada hora, para que haya esos cinco intercambios, ¿de acuerdo? Estas son las recomendaciones de la Escuela de Harvard o la que genera el CSIC para, para aulas. Ya os digo que hay otros datos, en otras normativas que hablan, por ejemplo, de 12 litros por segundo y por persona, que son, bueno, más o menos coincidentes con esto. Pero bueno, el caso es que, el hecho es que uh, hay unas recomendaciones que hay que seguir para asegurar que el riesgo es suficientemente bajo. Bueno, esto es eh, solamente pues, una imagen de cómo es pues, el movimiento del aire dentro, en este caso es dentro de, de aulas. El, pues, el movimiento es complejo, uh, con lo cual predecir... ¿Qué pasa en cada zona en concreto? No es fácil, únicamente que, como se ve, esta es la misma gráfica que a la derecha que hemos estado antes, si estás muy cerca el riesgo puede aumentar, pero si la ventilación es suficiente y está bien distribuida, pues asegura que el ambiente es, bueno, el riesgo es suficientemente bajo. Un problema es, bueno, ya es fundamental, es imprescindible, en todo esto se habla muchas veces de mejor, peor, mucho o poco, pero es importante cuantificar y tener una referencia que uno pueda seguir. ¿Hablamos de cinco renovaciones hora? Claro, no es fácil. ¿Eso cómo se mide? Hace falta equipos digamos, muy especiales eh, que casi nunca se tienen. Ah, para ventilación forzada, tal vez la instalación que tenemos eh, centralizada sí que está dimensional y sabemos más o menos el caudal, en ventilación natural es imposible. Y, además, es, es impredecible porque depende de muchas cosas. Entonces, eh, por suerte, hay algo que se puede medir muy bien y de forma muy fácil, que es el CO2. Se podría medir soles, pero, aparte de otros motivos, medirlo bien no es fácil. Sin embargo, el CO2 es algo que emitimos al mismo tiempo que podemos exhalar soles En la respiración, pues, tomamos oxígeno y, y uh, lo cambiamos por CO2. Y eso está bien, bien caracterizado. Uh, sabemos que en el ambiente hay CO2. CO2 en sí mismo no tiene ninguna toxicidad, salvo que fuese muy alto. Uh, sabemos que va creciendo en el ambiente. El uh, cambio climático tiene que ver, que ver con eso. En el ambiente hay 400 ppm, partes por millón, es decir, de cada millón de moléculas que tenemos en el aire de la calle, unas 400 son de CO2, 400, 420. En un ambiente, en una habitación, pues puede haber inicialmente 400, 420 y si hay personas respirando, pues emite CO2 con lo cual va subiendo. Bueno, pues la recomendación también generalmente aceptada es que en un sitio donde se está bastante tiempo, en aulas, por ejemplo, oficinas, no debería de superar 700 partes por millón. Y eso tiene, bueno, se puede traducir en algo que tal vez entendemos bien. Eso, eh, uh, lo equivalente es que cuando hay 700 partes por millón, algo menos del 1%, del 0,75% aproximadamente, del aire ha sido respirado ya. Si en lugar de 700 son 4.000, pues cerca del 10% ha sido respirado ya. Si no hay contagiados, no hay ningún problema. Si hay contagiados, podemos imaginar que la probabilidad de respirar el aire que o los aerosoles que ha emitido esa persona es bastante alta. Con lo cual, pues se establece un límite ahí donde, bueno, pues es algo alcanzable y hemos comprobado que es alcanzable con relativa facilidad y que el riesgo es eh, suficientemente bajo. ¿De acuerdo? Uh, y para medir, bueno, pues por suerte, hay equipos, nosotros tenemos equipos que cuestan, yo no 10.000 euros para medir CO2 para la experimentación que hacemos, pero por suerte hay equipos que se utilizan para calidad de aire interior de bajo coste. A partir de 100 euros, típicamente son del tipo de los que se ven en la imagen, que nos da una medida suficientemente fiable del CO2. Con lo cual, pues tenemos ya algo, un indicador que es CO2 y un medio, que son estos analizadores que nos permiten medir, y una referencia, que son las 700 partes por millón. Y ya lo siguiente es, bueno pues eh, utilizando ese tipo de medios, ajustar nuestra ventilación para no superar ese límite. ¿vale? Y eso, por ejemplo, pues eh, cuando eh, nosotros empezamos en esta abertura, de virus no sabemos nada, pero cuando ya vimos que iba de ventilación, de fluidos, de aerosoles, bueno, pues, eh, vimos que teníamos eh, cosas que podíamos hacer y nos preguntábamos, por ejemplo, pues en las aulas, ¿qué pasara? Ah, porque estaba claro, la recomendación entonces ah, era ventilar, ventilar y ventilar. Buscábamos y realmente, les puedo asegurar, que no encontrábamos, Aparte de algún, un comentario muy vago que decía el Joe Allen este de Harvard, decía, no, pues abrir seis pulgadas. Aparte de eso, no encontrábamos ningún dato que dijese, pues hay que, es suficiente con esta cantidad. Eh, veíamos que a, abrir del todo es ese efectivo, pero en invierno no, no lo iba a hacer prácticamente nadie. Entonces nos planteamos, bueno, ¿cuánto es necesario abrir para eh, que la, el ambiente sea suficientemente seguro? Y empezamos una campaña de medidas en, en el colegio instituto, ahí se ve, los dos que están de pie son compañeros del del equipo donde hemos hecho, pues ya llevamos varios cientos de horas de registro, eh, más de 60 aulas distintas eh, exploradas, midiendo CO2 y viendo cómo se comporta en función de la ventilación. ¿vale? Y, por ejemplo, esto es así para un aula, pero puede ser así para cualquier eh, recinto interior donde haya personas y pueda haber eh, ventilación y, ajustando la ventilación, pues cambia el CO2 y, por tanto, el riesgo. Esto, por ejemplo, son medidas en un aula de primero de infantil de, de niños de, de tres años y ahí se ve el registro del CO2 a lo largo de toda una mañana. Entonces, se ve que, en este caso, había tres ventanas y se un 15 centímetros cada una, ¿de acuerdo? Y, además, en este caso, estaba la puerta cerrada, cosa que no se debe hacer, pero con los niños pequeños, bueno, pues para que no se escapen, ¿no? Y se ve cómo evolucionan las cosas. Al principio, el nivel de CO2, que es el eje, el eje vertical, está muy bajo porque ha estado ventilado, cuando entran los niños, pues se empiezan a respirar y a generar CO2. Si está suficientemente ventilado, no pasa de un límite, en este caso no pasa de 750, lo cual pues, es un ambiente dentro de las recomendaciones. Cuando se van, la ventilación limpia el ambiente, cuando vuelven, pues a, vuelve a subir, el viento pues se ve que en torno a las 11 y media baja un poco porque hay viento y el viento pues hace que se ventile mejor. Cuando corren los niños aumenta el metabolismo y genera más CO2, nuevamente se abre, baja Ah, Entra otra vez, eh, sube y al final de clase, pues nuevamente la ventilación natural lo limpia. ¿no? Pues, esto es otro ejemplo ah, de medidas. En este caso es en sexto de primaria, con bastante más eh, ah, público, donde se. Ah, estaba viendo la hora, es bueno, ah, intento eh, no irme mucho más porque ah, tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? Ah, me queda poco. Uh, en este caso el sector primaria con más eh, público, uh, aperturas, pues por ejemplo la curva azul está bastante bien, la curva rosa se ve como eh, uh, sube bastante y como cosas como el pasillo pueden ayudar mucho. Entonces, conclusiones, es que con pocas aperturas, aperturas no totales es suficiente, pero es imprescindible medir CO2. Es imprescindible uh, medir ventilar de, uh, de forma continua porque, por ejemplo, se ve en la bajada intermedia, es el recreo. Cuando acaba el recreo, Entra nue nuevamente y ya se ve que en 5 o 10 minutos sube y sube y seguiría subiendo si no hubiese ventilación. Con lo cual, aunque ventilemos mucho, en 10 minutos... ...los 50 minutos que quedan, estamos en el si es también eh, importante. ¿no? Uh, la misma cantidad de aire se puede gestionar mejor para enfriar menos... Uh, con un cierto nivel digamos, de riesgo o con la misma cantidad de aire, uh, que el nivel de riesgo sea más bajo. Eh, la ventilación cruzada distribuida eh, uh, es la que mejor funciona, es decir, en paredes distintas y los huecos repartidos. Es como mejor se administra el aire. Uh, hemos eh, publicado también una guía que para, bueno, pues lo hemos intentado eh, uh, uh, uh, calls, eh, con los que están en contacto y en general se ha, se ha difundido por ahí para que uno se pues, tenga esa, esas pautas de con un analizador de CO2 cómo ajustar la ventilación para que sea sea correcto y finalmente uh, en el caso de uh, está el tema de filtrado y ventilación si tenemos ventilación forzada necesitamos también esas renovaciones por hora de acuerdo decir que los sistemas centralizados no están diseñados en general para esas renovaciones hora ya están más bien como para dos renovaciones hora de ese orden con lo cual son adecuados para bueno las pautas eh, que venían siendo las eh, correctas para la calidad del interior, pero no suficientes para las pautas de bajar, de reducir suficientemente el riesgo en interiores, ¿de acuerdo? Uh, si tenemos un sistema centralizado, o una ventilación mecánica, podemos tomar aire limpio del exterior, con lo cual, pues si las renovaciones son las correctas, está bien, para eso hay que cancelar la recirculación. O si es del interior, se tiene que filtrar y para eso se tiene que utilizar, ahí se ve, pues un filtro del tipo de los que se utilizan en sistemas centralizados de aire acondicionado. Uh, tiene que ser de una calidad de F7 o superior, los sepa eh, normalmente no, son, no caben ahí porque dan mucha restricción y es importante el mantenimiento. Bueno, pues hay instalaciones que pueden llevar eh, años sin que se revisen los filtros. Y otra opción es eh, utilizar eh, filtros eh, portátiles, los famosos filtros sepa que tienen dentro un filtro. Un filtro funciona como las mascarillas, es decir, llegan las, eh, a los aerosoles y son retenidos en, en las fibras. Además pueden tener otras cosas, como pueden ser eh, filtro de carbón activo, eh, ultravioleta, etc., lo que nos interesa para este caso es el filtro el filtro EPA, o el filtro que le los aerosoles. ¿Cómo funciona esto? Pues como se ve en la figura, está instalado en una habitación y continuamente está tomando el aire, lo pasa por el filtro y lo devuelve limpio, o casi limpio. Es muy parecido a lo que ocurre en las piscinas. No se está cambiando el, todo el agua de, de golpe, sino que se va tomando agua y a un cierto ritmo se está filtrando, de forma que se mantiene, si el, si el caudal filtrado es suficiente, pues se mantiene suficientemente limpio. Ahí nuevamente, hay que dimensionarlo bien, eso es fundamental y es lo que está fallando en muchos casos. Si tenemos un aula que tiene 40 metros cuadrados, 100 metros cúbicos, hacen falta 500 metros cúbicos ahora. De forma que, ahí hay dos ejemplos, de los textos son de publicidad que aparece por ahí. Si elegimos uno correcto, que tiene esos 500, 250, bueno, pues es el correcto, es decir, la dosis que nos han recetado es la correcta. Pero si por problemas de coste, porque son caros, relativamente caros, digamos, es difícil un colegio pues, que tenga presupuesto para todas las aulas, lo compramos más pequeño, pues sencillamente hemos decidido que nos tomamos la mitad o menos del antibiótico, digamos. Con lo cual, pues no lo estamos haciendo bien, da una sensación, da una falsa sensación de seguridad y es lo que hay que evitar, hay que dimensionarlos bien. Uh, en esto comentar, bueno, pues que estamos también en, estamos trabajando en eh, elementos que hagan el mismo... Eh, el mismo papel, es decir, el que trabaja es el filtro que nos elimina las partículas del ambiente con una tasa suficiente, con un caudal suficiente, únicamente que en lugar del equipo comercial que viene, bueno, pues con todas su capacidad y si funciona perfectamente, si hay un problema de coste, pues por ejemplo el que se ve en la derecha, que da caudales de aire limpio, en torno a 500 o más de 500 metros cúbicos hora, eso cuesta, las piezas cuestan 60 euros, menos de 60 euros. Entonces, Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos a la próxima.